Ella, yeah. fresca, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. de vuelta. Ella, yeah. yeah. baila. Mm. baila, ¿no? baila de mm. Yo nunca me he quitado, la mala me han tirado, pero mi fe está intacta. Uh, la vida me ha enseñado que soñar no cuesta nada, más soñar no basta. Porque yo vine, dispuesto a darlo todo y no quitar los guantines. Papele al beat round sin bajarme de Es lo que me define y no voy a rendirme Yo nací pa' esto yes estoy Convencido no importa que diga el resto Vejo mi evolución pero no me crezco Igual consciente de que más merezco No soy un liricito más Ali, un mundo abstracto como Yo nunca me he virado, mi mentalidad está sana como la de un rasta El tiempo me ha mostrado, quien merece estar si gano si logro mi marca Por eso vine, dispuesto a darlo todo y no quitar los guantines Pa' pelear mi round sin bajarme del ring eh, Estos días hacer es rap, es lo que me define Y no voy a rendirme, por eso vine Dispuesto a darlo todo y no quitar los guantines a pelear mi round sin bajarme del ring eh, Esto de hacer rap es lo que me define Y no voy a rendirme La gente está encendida Hasta me piden melodía Solo puse mis costas y sangre fría Valentía brutal para demostrar por real Que los golpes no duelen cuando la confianza es Me quieren parar pero no pueden verme Siempre bajo perfil no solo por los verdes si Dispuesto a ganar y puede que celebre Solo si pa' maíta todos los días son viernes Fuck en rutina te odio inmensamente, no sabes cuánto lastimas. Hice una promesa que cambiaré su vida. Si no hay nocao, la lucha no termina. Fuckin rutina en rutina. Por ti muchos sueños se terminan, pero conmigo no podrá, no podrá. Era no solo sana, también puede cambiar. Porque que yeah. vine Dispuesto a darlo todo y no quitar los guantines. el mi round sin bajarme De rat, es lo que me define y no voy a rendirme ya. Yeah. Yo nunca me he quitado, la pala me tiró, pero mi fe me intaca. Uh, la vida me ha enseñado que soñar no cuesta nada, más soñar no basta.